Efectivamente presentamos un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados con la finalidad de garantizar y principalmente eh, eh, promover la modernización del Estado. Es decir, que nuestras instituciones públicas eh, del Estado puedan eh, caminar hacia la modernización y eso por supuesto asegurar que los beneficios que recibe la comunidad eh, estén bien focalizados. Y en ese sentido, eh, usar la tecnología blockchain justamente apunta a entregar herramientas al sistema que permitan eh, agilizar procesos, eh, que la información que se usa por parte del Estado sea verídica, eh, cruzar datos y que toda esta información se maneje en un ámbito de absoluta reserva y seguridad. Eh, es una tecnología que están usando otros países en términos de administración del Estado y nosotros esperamos que claramente el Estado chileno eh, pueda promover el uso de este tipo de tecnologías que garantiza seguridad, eficiencia eh, y sobre todo camina hacia la modernización del país, que es lo que a todos nos interesa. Por ejemplo, eh, existe hoy día un sistema que es el registro social de hogares, que se usa mucho en todo el país para identificar a los núcleos familiares y priorizarlos de acuerdo a su realidad social. Sin embargo, en la práctica hemos visto que muchas familias reclaman eh, discriminación y también eh, critican de que otros sí reciben beneficios versus ellos que, teniendo eh, requerimientos sociales, no los tienen. Y eso indica que algo existe en el sistema que no está eh, validado por la comunidad. Por lo tanto, lo primero es caminar hacia un sistema que aplique tecnología, que, que sea validado por la ciudadanía y que la ciudadanía tenga confianza que la evaluación que está haciendo el Estado de su situación social tenga eh, asociado un determinado beneficio. Hoy día tenemos muchos jóvenes que tienen necesidades y teniendo requisitos para poder tener, por ejemplo, la, la, la gratuidad, no la tienen porque aparecen con un registro social de hogares muy distinto. La tecnología blockchain justamente lo que permite es un estándar eh, de, dentro de un sistema que permite garantizar seguridad, seguridad de la información que se eh, eh, comunica y que por supuesto permite eh, contrastar información y evita la mentira, evita que eh, las familias o personas puedan eh, tergiversar datos, porque finalmente hoy día, como es la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial, eh, es conocida nuestra eh, quiénes somos eh, en el sistema. El sistema sabe perfectamente quiénes somos, qué pensamos, eh, qué hacemos, qué nos gustaría hacer, y creo que esta tecnología hay que usarla bien para que podamos focalizar también los beneficios sociales en aquellas personas que realmente requieren de asistencia del Estado y con ello también no generar injusticia con aquellas personas que no reciben beneficios teniendo las condiciones sociales para así obtenerla. Hoy día se estima que más de un millón de dólares se gasta el Estado en burocracia, en tramitación, en pérdida de tiempo. Eh, usar una tecnología de estas características permitiría, primero, ahorrar eh, esa gran cantidad de recursos que el Estado gasta para contrastar datos. Y, en segundo lugar, es una gran oportunidad para que Chile dé un salto importante en validación de datos y, sobre todo, eh, tener certeza de quiénes son los chilenos. Eh, y creo que, por supuesto, que para el Estado le permitiría ser mucho más eficiente permitiría focalizar mejor los recursos, focalizar mejor los beneficios y tener certeza al minuto de hablar de políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta fundamental para eh, la política pública del futuro. Si Chile quiere eh, liderar, eh, tanto en América Latina como en el mundo, transformaciones tecnológicas, ser un país moderno, eficiente y sobre todo seguro, claramente eh, debe caminar hacia esta alternativa del de blockchain que hoy día ya lo están usando por ejemplo el sector privado, los bancos, instituciones financieras porque eh, cuando han sido eh, atacados eh, por diferentes vías eh, y claramente ha violado la seguridad de estos bancos hoy día la única alternativa que, que garantiza eh, cierta seguridad y confianza es este sistema y esta tecnología por lo tanto es muy importante que podamos usarla en el Estado